La gobernación de Tarija tiene en sus cuentas fiscales 427 millones de bolivianos, recursos que le permiten ejecutar varios proyectos en beneficio del pueblo tarijeño. El 2015 la gobernación de Tarija tuvo la peor ejecución presupuestaria, llegando solo a ejecutar el 66% de sus recursos y destinando apenas el 61,4% para inversión debido a una administración ineficiente. El gobierno nacional reitera su compromiso con el departamento de Tarija e insta a su gobernador a trabajar de manera eficiente, donde priorice para el 2017 los proyectos de continuidad hasta su conclusión, antes de incorporar nuevos proyectos de inversión, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. I'm